Somos la especie dominante del planeta. A la siguiente especie más inteligente, los delfines, los tenemos sometidos. Les damos caza y los mantenemos en cautividad. En la isla Feroe han matado más de 200.000 delfines y calderones. En Tegi matan cada año miles de delfines. Otros tantos son condenados a la cautividad el resto de su vida. En Noruega, Japón, Islandia, cazan miles de delfines y ballenas con total impunidad. España tiene uno de cada tres delfines cautivos de Europa. No vaya a lo tercinario. No seas cómplice de su cautividad. Te necesitan. Ayúdales. Su lugar es el mar.